몇몇이들은 la noche muy especial, nos encontramos en el espacio discoteco Elisia Teta Elisia Teta, puro Elisia Teta Entonces estamos muy felices, muy contentos Porque están lanzando Como, como, solitas, como canta Háblame sobre este proyecto discográfico Creo que no está para ti? es el paso? Para mí esto es algo que siempre decía Para mí tener ya medio de aquí, diciendo como cantautora el tema es mío, la idea de la música no es mío el video que van a ver en un poquito es, es, mío, es mío también la idea este, entonces para mí es un orgullo que una que así como yo que de un que digo yo que va a saber esa de, de, de que la, la cosa tan buena como es pues, eso para mí es excelente lo mejor que me ha pasado en la vida de la biblioteca que la más A día de hoy, trabajaste <ríe> la la muy duro. Detrás de este material, señoras y señores, es mucho esfuerzo. Hay una mujer que ha luchado, que ha tocado puertas. No ha habido suerte sí. en algunas ocasiones, tú lo has dicho, pero hoy, la puerta más importante que está tocando, vean ustedes, es que la de Claro que sí, que, que espero que me apoyen con todo. Pídale la radio, pídale, pídale, pídale, porque me dicen que está muy y es buena porque si la hizo Lilicetina ya saben que de qué barrio sacarle esta cabrona así que les pido por favor que apoyen a su familia saben que los quiero un montón y yo estoy feliz de que el día de hoy sea mi lanzamiento como cantador, como sea, cano, sea. porque compones no y cantas claro que sí y también podemos cantar claro que <risa> sí claro, estamos muy felices sobre todo la comunidad que es Latino Especial te manda mucho, mucho apoyo. Sí, pues, gracias. A todo usted, sí. Y esperamos muchachos que sabemos que pase padre del agrado y sabemos que va a ser con éxito. Hoy nos vamos a estar en primer lugar en YouTube, en la radio, en la televisión. Sí. Y te tengas sí, muchísimo bien. en tu primer audiosito, porque a veces nos vamos a grabar mucho, Muchas gracias, sí. Yo tengo muchísima fe a la gente porque me apoyan sí. muchísimo. Sí. Yo nunca pensé que estar en el lugar que estoy yo ahorita, y la verdad es que se siente bien porque cuando trabajan mucho, te revelan mucho, este, por lograr las cosas, al final los resultados son bien satisfactorios. Estoy en la visita, les mando un beso, los adoro y sigan apoyando a madres madre, así es, amigos. Te ya te soy Amanda, en corta y regresamos más adelante con más últimas tortillas. Claro sí. Entonces, porque quieres un inútil, eres un chiquitito, te he mi <tose>